y también de otras cosas, pero vamos a hablar particularmente de los zapatos B.C. Si me lo permiten, le voy a dar la historia. Es una historia de calzado que empezó con dos amigos que iban a clases, y en 10 años de compañía llegó a vender 100 millones de dólares, y cuando la vendieron a Quicksilver ya valía 87 millones. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué hicieron para generar este valor y para crecer tan rápidamente? La marca empezó cuando Damon White y Ken Block se conocieron en una clase comunitaria en California. Era el año de 1989. Y dos años después, ambos amigos, ambos emprendedores desde luego, lanzaron una serie de proyectos. La marca de ropa Eight Ball Clothing, la revista Blunt Magazine y Drew's Clothing. Para 1993 convirtieron la marca Drew's Clothing en la que ustedes conocen como zapatos DC y en 1995 ya vendían 7 millones de dólares pero para entonces todavía eran una marca muy pequeña lo interesante es que los zapatos siempre fueron algo como un accesorio de lo que es la verdadera pasión de la marca el skate a principios del siglo grabaron por tres años metrajes de los skaters Danny Way y Colin McKay editaron las tomas para hacer un video que intitularon The Bicy Video. Si usted es un skater, seguramente lo conoce. El pietaje incluye el récord del skater Danny Wade con un salto de 75 pies de largo. De hecho, después de varios años de estar involucrado en la compañía, tanto Danny Wade como Colin McKay terminaron involucrándose financieramente con la marca. Poco después, DC lanzó una línea de ropa para skaters y por el mismo tiempo la marca hizo algo en lo que definitivamente innovó, parques exclusivamente para patinar. Antes, los skaters tenían que conformarse con encontrar spots que les permitieran realizar sus suertes o improvisar rampas con sus propios recursos. Pero DC empezó a promover y financiar parques para el, y para el primero consiguió 250 mil dólares y lo inauguró en Ohio, el lugar de nacimiento de la fábrica DC. Unos años más tarde, D.C. se involucró con el rock. Desarrolló una edición para el grupo Linkin Park. La marca también financió tours musicales como el Song Core y se involucraron en ediciones limitadas diseñadas por artistas como Seppard Fairey, Thomas Campbell y Phil Frost. El mensaje era claro. D.C. estaba dirigido para un pequeño grupo donde prevalecía el rock, el skate y el arte urbano. ¿Para los noventas? No solo eran la marca de los skaters, que en mis tiempos se decía patinetos, pero no de una manera despectiva, ¿eh? por favor, sino también era la marca favorita de los cantantes de hip hop. Hoy por hoy, DC es un caso de estudio para mercadólogos. Pocas marcas han crecido tanto en tan poco tiempo. ¿Y a qué se debe su crecimiento? Sin duda a la selección de un nicho específico, a la pasión que la marca ha demostrado por ese nicho, al desarrollo de productos no comerciales como la película o las plazas para skaters, que lo posicionaron como la marca preferida de un grupo cada día más grande, es decir, el grupo de los skaters. Amigos, eso es todo por hoy. Esto es lo que les puedo decir hoy por hoy de la marca DC Ampliaremos el concepto posteriormente. Y por lo pronto, les agradezco su atención y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y tocar la campanita,